Solo una vez se entrega el corazón Porque lo demás es solo ilusión cielo otra noche para soñar, pero como yo te juro ya nadie te va a querer solo una vez se entrega el corazón porque lo demás es solo ilusión Este recuerdo maravilloso Solo una vez se entrega el corazón Porque lo demás es solo ilusión Se marchó